Ay, doña Fanny, hágame un favor, ¿sí? Fríeme la última libra de arroz, mire que no la vuelvo a molestar. Ay, no, Mónica, usted a mí me debe mucha plata y hasta ahora no me ha abonado nada. Bueno, tía doña Fanny, hace un grande favor. Me regala una gaseosa, ¿está bien fría? Ah, bueno, señor. Ay, qué rico tomarse una gaseosa hasta ahora. ¿Y con ese calor, que está haciendo? Doña Fanny, que sean todos, por favor. Ay, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Mónica. ¡Qué muerte tan hermosa! ¿Y usted de por acá? Sí ¿Y esa moto es suya? Claro, mi amor Y suya también mm. Uy, viejo Luis ¿Qué pasa, papá? Estoy enamorado, ¿viste? Uy, esa me tiene perro loco Pues la verdad, hermano Me va a conseguir un dinerito por ahí Y la va a comprar motico que la verdad, ella lo merece. Uy, hermano, ¿de verdad usted se va a poner a hacer eso? ¿Ah? ¿Pedir plata prestada para comprarle una moto a una mujer que ni siquiera tiene algo en serio con usted? No, hermano. No, primo, yo sé por qué se lo digo. Esa mujer se lo merece. Ay, hermano, ¿sabe qué? El amor y la gasolina son como el agua y el aceite. ¿Y sabe qué? Soldado avisado no muere en guerra. Estamos hablando pues con él. Mira, ven aquí la pagua. Ah, bueno, mijo, por aquí a la orden, yo. Gracias. Hola. Hola, mi amor. Justamente estaba pensando en ti. Sí, ¿y eso? Para que vea. Vea, mi rey. Siempre me da lo que me prometió. Claro, mi amor. Pues todo lo que quiera. ¿Para qué paga el gimnasio? Mm, muchas gracias, mi amor. Vea, más tarde nos vemos, yo? Te amo, mi amor. Te amo. Eres el amor de mi vida. Solamente yo digo para ti, mi amor. Me tienes loco, mi amor. <risa> <risa> te amo. ¿Cómo así que te amo, Manuel? Apenas llevas 15 días conociendo a esa mujer y ya diciéndole te amo. No, no, no. <risa> Eso le era una jugadora muy fuerte. ¿Sabe qué Manuel? Peores cosas vendrán, dice la Biblia, o yo. Vea, mi amor. Ahora nos vemos yo. Pues ahí tengo un detalle yo. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo es la jornada hoy pues? Estuvo dura. Hola, mi amor. Hola, mi vida. Amor, me presto la moto para ir al gimnasio. Claro, mi amor. Ya que todo lo mío es suyo. ¿De hacen mi vida? Vea, ahí está su amor. Ahora ella se va en la moto. Y los dos andar a pie. no, no, no. Doña Fanny, mire la plata. Le quedo bebiendo cinco mil, o yo? Ah, bueno, mami. Por aquí con mucho gusto, sí, ¿yo? Gracias. Buenas tardes, doña Fanny. Buenas, mijo. Me hace un grande favor. Me regala un refresquito. Ah, bueno, mijo, con mucho gusto. Hola, mi amor. Está hermosa, ¿no? ¿Y la moto? ¿Dónde está? No, mi amor. Pero la verdad, tuvo que venderla. De un poco de deudas por ahí, usted sabe. Había que pagarlas. Ah, sí. ¿Y usted qué pensó? ¿Que iba a andar con usted a pie, o qué? Ja. Pero cómo así, mi amor. No, Vamos a pelear por una moto. Yo creo que no. Venga, ¿Eh? pues. ¿Qué le pasa? ¿Se volvió loco, o qué? ¿Qué tal? Bueno, mijo, con mucho gusto. ¿Y qué, Manuel? ¿Se te acabó el romance con la fresita? Pues sí. Ay, mijo, hasta un favor te hizo Porque una mujer que esté con usted Por lo que usted tiene y no por lo que usted es Eso no vale la pena Usted no perdió nada <ríe> Muchas gracias, Natalia Bueno, mijo, con mucho gusto Ve, Luis, mira el que viene ahí <ríe> Me contaron que ayer lo dejó la noviecita ah, ah, sí, ¿A lo bien? ¿Entonces qué, Manuel? como cojito de la tarde, ¿no? Entonces, ¿qué, Manolo? Muy enamorado, ¿qué? <risa> Ay, hermano. Si era verdad lo que yo le decía, ¿no? El amor y la gasolina son cosas muy aparte. Y si ya te pasó una vez, te va a pasar dos veces, de seguro. No, eso sí, jamás. Más fácil regresa el perro donde lo caparon, ¿no yo, Conmigo ya no más. <risa> <risa> si tienes mucho dinero y muchos lujos, siempre encontrarás a la mujer que quieras pero sin dinero solamente encontrarás a una buena mujer así que trabaja duro sin importar el tiempo que pase soltero porque ya sabes el éxito de un hombre siempre estará disponible para una buena mujer soy DJ Broly y si este video te gustó compártelo y no olvides comentar